Buenas tardes hermanos y hermanas, es un gusto estar con ustedes, es un gusto compartir eh, las realidades en que vivimos. Este saludo de inicio es en el idioma mágico, fuerte saludo a nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Misco, pueblo Pocomam, y a todos los pueblos mayas, garífunas, chincas y mestizos. Felicitamos la dignidad del pueblo de Misco. Hoy llevamos este mensaje para la liberación de nuestros pueblos y ratificar en este momento de que no tenemos Estado. Hay un Estado fallido, corrompido, que obedece al patrón. Hoy el patrón tiembla porque los pueblos cada día estamos construyendo el camino para la liberación de nuestros pueblos. Hoy, dicen, no está inscrito el binomio presidencial del MLP. Pueblo de Guatemala, les decimos, estamos en la batalla legal, no estamos afuera de la jugada. Nuestros abogados tendrán que hacer su trabajo, pero las instancias tendrán que demostrar a qué patrón le responde. Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, hasta la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde están atrincherados los patrones que tiemblan ante el pueblo porque se han acostumbrado de comer a costillas de nuestros pueblos. El MLP hoy estamos en esta jugada y para decirles, aquí estamos los pueblos, los que un día nos dijeron, esos no saben, son campesinos, campesinas, ama de casa y gracias a los hermanos y hermanas profesionales que se han sumado lo que el sistema no logró diseñar su cerebro y por eso el patrón nos tiene miedo porque nos hemos unido como pueblos para construir ese camino del buen vivir felicito a los hermanos y hermanas que están haciendo comunicación porque también el patrón no quiere llevar el mensaje del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, porque hablamos de las verdades. Quienes han provocado desnutrición, empobrecimiento, migración, despojo, es el patrón y ahora no quiere llevar ese mensaje. El grupo de Albavisión se puso de acuerdo de no sacar el mensaje del MLP. Pero más sin embargo, ese dinero lo va a cobrar porque se han acostumbrado de robar al pueblo a la claridad. Entonces, al pueblo de Misco le decimos que hoy tenemos representación que ha salido desde las comunidades. La representación de los pueblos cada día se fortalece porque hoy hemos despertado de ese gran sueño que antes ignorábamos pero ahora somos pueblos el MLP no tiene dueño construimos camino donde no hay camino porque somos pueblos aquí les decimos al pueblo de Misco en representación de la planilla nuestro hermano Juan Pablo Muñoz es unidad, es pueblo no tiene dueño, no tiene patrón aquí mandamos los pueblos también les decimos de que por el departamento de Guatemala está nuestro hermano Víctor Guamuche Queremos de limpiar el congreso limpiemos la casa ya que están asustados hoy es el momento de terminar esa corrupción y los corruptos que están enquistados en el Congreso nuestros hermanos y hermanas nos representarán como pueblo irán a demostrar de que hay cero privilegios austeridad, inmunidad rebaja de salario ese es MLP es dignidad al pueblo de Guatemala les llamamos a la reflexión, a las mujeres que un día nos dijeron no, quédense en la cocina, pero ahora que andamos luchando para construir el Estado plurinacional, ahora nos cierran sus, sus canchas entonces les decimos este 25 de junio, llevemos a Blanca Julia Atún al Congreso en el Estado Nacional para recuperar construir nuestra casa llamada Guatemala, este 25 de junio, MLP es pueblo, es dignidad, busquemos el volcancito, volcancito visto, volcancito marcado, gracias pueblo de visto, gracias hermanas y hermanos. El movimiento para la liberación de los muebles es el cancillo del MRT.